Yo soy Mabel y esto es Maybelline Hola amigos, ¿cómo han estado? Miren, dos semanas sin, sin, sin señales de vida Vaya, para nada, para nada Estuvo feo, la verdad no les voy a mentir, no tengo excusa. Bueno, sí, pero, o sea, ni al caso. Entonces, ustedes no están aquí para escuchar excusas, ustedes están aquí para. Contenido asiático, la mayoría. Y si no, nomás para verme hacer el ridículo, claro. Ok, amigos, eh, primero que nada, bienvenidos otra vez a reanudar el canal. Espero ya no darme pausas. La escuela está cabrón amigos, no se metan. Hoy amigos vengo a darles de un drama en específico, solo uno. O sea, este video va a ser completamente para este drama. Y, y creo que ustedes ya saben cuál es. Miren, quiero hacer una videoreacción a uno de los capítulos de Incentro, los que yo, el que yo creí que estuvo así como más intenso, pero que creen que YouTube me lo bloqueó. No se puede ver. Creo que sí les comenté que YouTube me había bloqueado un video de Vincenzo. Es el drama del que quiero hablarles, amigos. Vincenzo, papaya de Celaya. Qué buen drama. Amigos, tiene de todo, de todo. Pero pues a los que no han visto Vincenzo, pues miren, yo vengo a introducirles, a recomendarles y a darles un análisis extenso de lo que es Vincenzo. Entonces, primero que nada... Empecemos con los actores principales, los artistas que le dan vida a los personajes de este maravilloso drama. El artista principal, amigos, es Son Young-Ki. No, no sé pronunciar nombres, amigos, ustedes ya saben, yo no soy coreana, pero bueno. Eh, Son Young-Ki le da vida a Vincenzo en este drama. Vincenzo es un niño coreano que fue adoptado por señores italianos, por una pareja italiana a una muy corta edad. Ya que su mamá pues lo abandonó, eh, Vincenzo se va y al pasar de los años se convierte en el consiglieri de la mafia italiana. Sí amigos, el consiglieri es el asesor legal de los mafiosos ahí en Italia. Entonces pues es, es un abogado, vaya, que los defiende ante la Justicia, Si yo no entendí mal en el drama Una vez muerto el líder de la mafia donde trabaja Vincenzo Pues hay una disputa entre el poder, amigos Entre el hijo legítimo del señor de la mafia y Vincenzo Así que Vincenzo no huye Pero como ya no quiere formar parte de pues, todo eso En, en sí si ya no quiere ser malo Pues regresa a Corea Donde conoce a la abogada Hong cha yong representada por Young Young Yo-bin. Aquí, ella, pues por ella. Qué bonita es, ¿no, amigos? Qué bonita. Trabaja para el bufete de abogados más corrupto en Corea, amigos. Y pues toca la casualidad de que en uno de estos casos tiene que apelar a un caso que su papá también está pues defendiendo, vaya. Ella. ella está defendiendo a la contraparte, o sea, a los malos, y su papá está defendiendo a las víctimas. Pues la conoce, amigos, y junto a esta chica tan bonita, güey, tan tan carismática, conoce a su pasante, Octayon. Eh, amigos, amigos, amigos, este hombre me hizo pasar muy malos ratos, pero también me hizo disfrutar mucho el drama. Este pasante, amigos, uno nunca sabe... Nunca sabe lo que va a suceder Y menos cuando ve caras así como esta Dice ¡Ay, qué bonito! Pues no, amigos engañada a vivir con este hombre Pero bueno, yo no estoy para arruinarles el drama todavía Ellos se unen por cuestiones de la vida Pues Chayón se sale de, del bufete Eso sí se los voy a arruinar. Se sale del bufete porque el bufete mata a su papá y se une a Vincenzo para trabajar como socios, como colegas, como compis contra Empresas Babel. Empresas Babel es una empresa de químicos, narcóticos que trata de expandir todo tipo de drogas a Corea. Y lo que no quieren, pues la gente buena, la gente bonita, la que trabaja ahí, que también se hace un despapalle con toda esa gente, es que esto pues llegue a más personas, que no perjudique a más personas. Y así, amigos, transcurre el tiempo tratando de luchar contra el presidente en este entonces de Babel, Jan Hanson. representado por Juan dong -Yong. Amigos, una disculpa, pero aquí voy a estar poniendo cómo se escribe. Eh, ellos tratan de derrocar el imperio de Babel porque, pues, amigos, hace mucho daño Babel, es muy desgraciado. Entonces, amigos tratan de pues descubrir por qué el, el tanto daño. Y en el camino, pues descubren muchas cosas, amigos. Descubren quién es el verdadero líder. ¿Quién es el verdadero líder? ¿Por qué lo hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué manías tiene este hombre? Y en el transcurso, amigos, pasan pues, cosas demasiado graciosas. Miren, Son Youngkin se viste de todo. Hay una escena que estoy segura que todos vieron ya donde Yonki está joteando con otro vato. Ah, pues amigos, eso pasa y es de las mejores escenas en este maldito drama. Pero bueno, eh, saben muchas cosas, amigos. El desarrollo de personajes que se carga Vincenzo es... es arte. Simplemente... Simplemente vean la posición que tiene como drama en Netflix. Es el primero... Porque tiene muchas vistas. Vincenzo vino a revolucionar Netflix, amigos. Netflix puede ser una madre, puede ser con madre, pero cuando quiere. Cuando no, es un maldito desgraciado y nos tiene, sufre y sufre. Hacen amar al villano y no porque sea villano, sino por cómo está desarrollado la historia. Los, los actores secundarios te hacen que les tengas cariño. Amigos, después de Vincenzo, hay un antes y un después, tipo el nacimiento de Chabelo y lo que está atrás, o sea, antes de Chabelo. Vincenzo es una serie, amigos, yo estoy impactada con el trabajo de todos los actores, estoy, estoy muy emocionada, Esta, me tenía cada semana, amigos, ahí, sábado y domingo a las 7, 9 de la mañana viendo Vincenzo. Mi mamá, María, ¿qué estás haciendo? Tienes que hacer la comida, tienes que limpiar la casa. Ahorita, ma. Yo estoy viendo, pinche, entonces es la única hora del día que veo la tele. Porque si, sí, amigos, me quitaron la tele en mi cuarto y pues yo no tengo como ver la tele. Es la única hora del día, ma, que veo la tele. ¿Y usted me da qué quitar? ¿No? Pero bueno, ya me salí el tema. Está, está increíble, amigos. Yo miren mis teorías. Me encendí como fosforito cuando se acabó. El final... Uf. Es que, amigos, el final es otro pedo. Ahorita se pueden dar bien recio los que no la vieron en emisión. La verdad. Porque en emisión era un sufrir cada semana. No tienen una idea, amigos. Ahorita está bueno para darse recio con biches. Se los recomiendo un buen... Los actores de primera, la historia de primera, el desarrollo todo de primera, los paisajes amigos, viví engañada, me engañaron, yo pensé que habían filmado, aunque esté sí un poquito en Italia, pero no, me vieron la cara de estúpida, porque ya la tenía, pero pues me dijeron, toma, y, y pues yo me la creí y dije, wow, sí fueron... buenísima Vayan a verla a Netflix. Si no tienen Netflix, amigos, pues no sé qué vayan a hacer. Porque si les digo algo, pues me van a cancelar el canal y Netflix no me va a querer patrocinar después. Pero, en serio, amigos, busquen la forma de ver Vincenzo. Está buenísima, buenísima. Espero la siguiente semana traerles otro video con más contenido, con más... Expandirme más, vayan el tema que voy a hablar. Amigos, quería decirles que me aceptaron en la Academia de K-Influencer 2021. Eh, amigos, apoyenme por favor porque está en juego Un Viaje a Corea. Y creo que se los mencioné hace tiempo en mi Instagram. Entonces, compartan, amigos, denle like, compartan, comenten. Suscríbanse, por el amor de Dios, está en, está en juego Un Viaje a Corea. Y, y miren, yo sé que ustedes quieren verme pendejear ahí en las Coreas. Admitan. O sea, yo me voy a poner en vergüenza en las Coreas si me voy a las Coreas. Entonces necesito de su ayuda, amigos. Yo sé que siempre les ando pidiendo cosas. Pero en serio significaría un montón para mí irme a, irme a pendejear a las Coreas. Miren, otro show. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Y nos vemos la próxima semana con más contenido. Bye.